Bueno, ¿os acordáis de hace unas semanas que estuvimos en un lugar maravilloso en la provincia de Zamora, concretamente las tierras alistanas, con un grupo maravilloso y que dije que por favor os enseñar tres bailes más y que nos hablaran de los trajes, pues de momento se han dignado a enseñarnos tres danzas más. Yo en el programa anterior llevaba una capa de pastor y esta vez he querido poner un poco más elegante, mira que es difícil... Pero bueno, lo he intentado, por lo menos yo por mi parte lo opuesto. puesto, me pongo, no una capa, esto no es una capa, ¿verdad Andrés? Efectivamente, no es una capa, es una casaca, ¿Eh? una prenda más elegante. ¿Has visto qué vuelta me he dado? Una casaca y una montera. Y una montera, que es el nombre que da a el, nuestro grupo. ¿El nombre o el apellido? O el apellido, sí, Porque primero el de manteos, ellas. el manteo, el manteo de la mujer y luego la montera, de la los montera del hombre. Como habéis descubierto y escuchado, estoy con Andrés. Andrés es la persona que nos va a hablar un poco de la primera danza que nos vais a enseñar. Dentro del riquísimo y amplio repertorio que tenéis y guardáis. Y variado. Porque ¿sí? hay una cosa que yo he observado aquí en, en esta tierra, no un complejo, pero sí como tierra pobre tal... Vale, quizás en un tiempo pasado, como mi tierra, se pasarían bastantes necesidades, pero quizás eso ha sido el baluarte con el cual se han podido mantener tanto las tradiciones, porque si hubiera sido una zona industrial, os pasaría como otros sitios, que ahora no tienen nada que mostrar. Sin embargo, vosotros conserváis y guardáis todo eso gracias a esa pobreza, entre comillas. ¿no? Lo, lo puedes decir tranquilamente, gracias a esa pobreza que manteníamos todos los alistanos, todos éramos iguales, no había envidias entre unos y otros, y bueno, entre otras cosas, hemos conservado íntegro nuestro folclore. A mí me gusta mucho la Andivia con Roquefort. Ah, no, que eso es otra cosa, ¿no? Oye, Andrés, ¿y cuál, cómo se llama esta danza esta que nos hemos a enseñar? Bueno, pues... Dado que limitamos con Portugal, que somos wow. primos hermanos, estamos al lado de ellos, hacemos muchos encuentros y convivencias con ellos, pues vamos a hacer dos temas portugueses. El primero de ellos, que es una canción de entrada, es un, es un vals, que es Meninas que andan un baile. ¿Cómo, cómo? Meninas que andan un baile. O sea, las chicas que andan en el baile. Efectivamente, sí. Y seguidamente... Pero que digo, como has dicho de la menina, digo, ah, alguno, algún han pensado no. por ahí. No, no. Menina, no. Es, menina es mujer, eh, eh. o sea, es la mujer, sí. Eh. No la menina. <ríe> no. Eh. Y seguidamente una, una jota portuguesa. Sin, ¿Una sin, jota portuguesa? Sin parar, sí. Ya lo veréis que los portugueses, siempre lo digo, son mucho de brincar, son mucho de saltar y además son muy alegres. Es una jota con mucha, mucha energía. ¿Y cómo se les las apañarán las raparigas con esas chanclas con las que bailan? ¿Habéis visto, no? Que porque sí. nosotros bailamos con zapato, malo o bueno, mejor o peor, pero zapato. Pero ellas con una chanclas. Y yo sí, si sí. bailara con eso, mandaría la charca. La charca. La charca la, <ríe> La mandaría a tomar morcilla. Ellos yo, bailan perfectamente. Yo también me he fijado de eso y no se, les, no se descalza. Sí? Sí, sí. Y encima hacen ruido. ¿Verdad? Así es. Que no nos creáis, pues nos van a enseñar un pasito, Andrés. Sí, tenemos aquí a Adela, es una de las ah, componentes. Es que yo toco, no puedo bailar. Además. Hombre, a mí si me dejaran también tocaría. <risa> <risa> toco instrumentos. y ah. eh, Ella nos va a explicar en qué consiste el, el Adela, paso, el paso de jota. muchísimas gracias. Qué guapa estás, hija. Vaya una falda bonita que lleva. Pues déjala el micrófono, porque si no, malamente la vamos a escuchar. Claro, hija, que sin micrófono la que tiene esto de la técnica, que no se oye. Cuéntanos, ¿cómo, de, qué, ¿qué baile vamos a hacer? o ¿Un pasito? Pues es los brazos muy elevados y muy brincados. Tú lo dices porque como llevo aquí esto, ¿no? Y ah, la que haga deporte el sí. gordo este. Pues venga, lo hago. ¿Y cómo sería el paso? Lo vas a hacer, ¿no? Sí. ¿La, ¿La hacemos todos, todas? Que sí, hombre, ¿no? Venga, un poquito. Pero bueno, lo hacemos en minúsculo, en vez de mayúsculo. ¿Eh? Venga, cuando, cuando donde tú digas, tú mandas. ¡Ay, qué portugués! ¡Ta! ¡Rata, ta! ¡Rata, ra, ta, ta! oye esto pesa como un, como un demonio, eh! Ya sé por qué los portugueses no sal, saltan tanto. Porque no llevan vuestras capas. ¿Qué os parece si la bailamos? ¿La bailamos? Sí, sí. Aprenderos a bailar con nosotros, que estamos aquí en la lista. ¿Con quién? Con manteos y monteras, telita, tela. ¡Venga, no Bueno, volvemos otra vez y volvemos a disfrutar de la danza. Yo, yo estoy gozándola, sobre todo cuando conecto y, y, y estoy con gente que lo hace realmente como se hacía, sin ninguna pretensión, simplemente recreando o reproduciendo lo que no lo que ha aprendido de sus mayores. No son de escuela, sino que son la gente de madres, de padres, de hijos. La madre, aquí tenemos a la señora María, ¿os acordáis de ella? Que hilaba, pues aquí la tenemos otra vez con sus 90, con bueno, sus 15, 16 años, porque muchas, muchas quisieran tener la edad que tiene esta mujer. Y sobre todo, su, que es tu madre, ¿no, Ludí? Sí. Ludí y Rafaela, que nos vas a, a contar algo del siguiente baile. Yo te veo aquí con una heladera <risa> enorme. ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Por qué lleváis esto? Cuéntanos. Tú que tienes el micrófono, ¿te le pones así para que se te oiga? Es el, el acto con lo que se tocaba el baile de San Pitero Y según el tocaba. Pues se así el bailaban. Así es el trato. ¿Y, Tocaban ¿bailaba? con los dedales y no, eso bailaban la creer. jota, el charro y todo verdad, baris, ¿De verdad? ¿Y sabíais hacerlo? Sí, sí. ¿Y lo vais a Perfecto. hacer un poquito ahora? Vamos a hacer un poquito. Ah, ah, pues vamos a aprender. A ver, ¿cómo sonaría eso? Cuando queráis, Ludy. La jota, La Vale. La jota tocas. ¿Pero cuál después empezamos? El que tú quieras. No, si Una distana. Venga, yo lo bailo. Porque luego la jota aragonesa con esa ya. La cantamos. Eh, ¿Cómo quieres, mi hermosa? Vale, empezamos. Anda, sí. que no tardan en prepararse. Venga. ¿Te das cuenta con el programa es fresquito? Va, Venga, sí. ¿Cómo quieres, niña hermosa? a mi niña, que te entregue mi cuidado. Si eres niña y no lo entiendes, a mi niña, tienes la leche en los labios. Y a tu puerta llaman, sal a ver quién es, es un habanero, casa con él. Cásate con él, cásate con él, que los habaneros tienen por Vamos a bailar, ¿los parece bien? Muy bien. Yo que quería sacarme una moza listana y me ha dado calabaza. ¿Me ha dado calabaza la chica listana? Ya la he visto, ya la he visto. Vamos a bailarla y regresamos enseguida, aquí, en Aliste. con él casate.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 No lo tengo ni me... De los caños me dieron vino por una jarra blanca de cristal fino. Volvemos aquí a, a este lugar maravilloso, hasta que fue una antigua cárcel, por lo visto, en un pueblo que me tenéis prendado. Y para enseñarnos un baile, que esto es un baile ya ritual o ceremonial, que es un paloteo. Tú eres Adrián, ¿verdad? Sí. Y tú eres Javi? Sí. Oh, sí, sí. <risa> eh, sí. Bueno, sí, luego. Sí, no. Jau. How? How. Ayon Masi. <risa> Oye, que cuéntanos algo de esta danza. Pues es estas danzas se, se realizan, actualmente se suelen realizar en procesiones o rituales religiosos, aunque se cree que tienen origen guerrero por su, bueno, al sí, chocar tiene, con los palos tiene bastante violencia. Tiene que ver tiene con, bastante con los rituales de virilidad masculina, ¿no? Correcto. Lo bailan sí. siempre, un número lo bailan siempre lo, en este caso lo bailan ocho hombres, oh, solamente ocho hombres. Eh, en este caso no solamente hombres, sino encima alistanos. Ojito, correcto. Oh, Ojo. No. <risa> alistanos. Exacto. Este, Esto, estas danzas provienen de, de Tábara. ¿Tábara? Tábara es un, una localidad. ...es una, una localidad, sí. Es que ellos son gran ignorantes... ...yo estoy descubriendo nuestra comunidad... ...como mucha gente debería ahora... ...deberíamos... ...hay veces que nos vamos a tomar morcillas de vacaciones... ...cuando tenemos paraísos realmente al lado... ...como es el caso de sí, esta tierra muestra, no, la liste. Una, una gran suerte que tenemos... ...es que tenemos repertorio de toda la provincia. Caray. Oye, ¿nos harías una pequeña muestra... ...de cómo es el paloteo? Sí, bueno, los, los golpes básicos son... ...arriba, al centro, abajo, al centro y arriba... Cuando voy a tu casa, voy por el medio, no me pegues un palo, me joda un cuerno. ¿No? No, eso no es de aquí, eso no es de aquí. ¿eh? Aquí son, son muchos más educados y mucho más fisnos Bueno, solo en ocasiones. Oye, y si la gente que nos está mirando quiere ponerse en contacto con vosotros, nos podrías mirando a cámara, además de invitar a la gente de la zona a que forme parte de esta asociación envidiable, ¿no? Hay gente, muy, mucha, mucha gente joven, pero lo que más hay es un espíritu de de compañerismo, de amistad. Mm -hmm. Tenéis muy buen rollito... Sí, es, sí, correcto. Pues eh, dinos, dinos cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, Adrián. Pues podéis poneros en contacto con nosotros mediante el Facebook, el teléfono de los directores, que está escrito allí. Tenemos ¿Y el un Facebook sería? Manteos y Monteras. Zamora. Manteos y Monteras, o sea, y ya tal está. cual, sí. <risa> <risa> Tenemos una dirección de correo electrónico, que es manteos .es. Lo estáis viendo ahora en un faldón aquí abajo. Y tenemos también un, un blog, que es, se llama www.manteosimonteras.blogspot.com. Y ahora ha llegado el momento de bailar, y, y como siempre digo, vamos a volver, volveremos a disfrutar de esa indumentaria tradicional rica, auténtica y peculiar de esta tierra que me tiene enamorado, de Aliste. Ole con nuestra tierra, viva Castilla y León, y nosotros seguiremos siempre con nuestra música. A todas partes. Sí, señor. Vamos a bailar.